Ya estamos aquí otra vez en Pictures on Games. Bueno, en verdad no sé si lo voy a editar, yo creo que sí. Eh, pues ya es que tu, tuvimos un error. Pues por mientras, pues me fui hasta el seminario y Y pues no pude arreglar esa problemita eh, Tengo un problema, quise poner los botones con este. El botón de la ruedita para seleccionar el zoom in y el zoom out Pero uh, no, no, no funcionó Fue, fue muy, muy patético Este, ah uh, ¿Qué más? Por aquí, ¿qué más hay? Esta era una de las partes más icónicas Ah, no se puede abrir todavía Pensé que ya se había abierto No, en fin Vamos a, mejor a utilizar la pistola Ot Ahí están, otra vez Listo, fácil si los gráficos ¿Se ve mejorado? No hay duda que se ve mejorado Ahí me gustó, ahí me gusta Ay, que me caigo otra vez Ah, cargas de escopeta, eso está muy bien Igual y no necesitamos tantas municiones, realmente está fácil Y chequense, la velocidad es bastante notoria A diferencia del Turok 1 de, de, de, Turok 2 en, para Nintendo 64 era mucho más este, lento Es que es obvio, obviamente lo remasterizaron como dicen pues, Obviamente tiene que estar mejor, claro que sí Aunque el original tenía lo suyo, tenía lo suyo Ya estaba excelente para su tiempo de control que hay aquí ok, no, no hay nada pero si, sí, está bien, me puedo recargar de armas municiones, cuanta pendejada este, vamos a ver Munición y dar salud. ok, este es el warp es lo mismo y el volver no, no es lo mismo el warp es para volver a alguna partida anterior, no lo sé Pinche tech bug, Es una mierda Al menos O sea, es una mierda en el sentido Bueno, no el techbow el, el, el zoom, quiero decir Miren, estas son de las cosas Defectos que veo también este es uno de los defectos que veo, aparte del zoom Estoy hablando de cuando explota Este... los, los enemigos Aquí hay una puerta Esta es una de las cosas que, como he dicho Está muy bien porque Se nos olvida o se nos pasa Aquí podemos ver que hay algo importante Y ahí podemos ir Este... les decía ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Ah sí, cuando explotan los enemigos con las flechas explosivas Si tú le... Metes un flechazo explosivo en la cabeza al monstruo. Que la chingada no se subió. No le explota la cabeza como lo hacía en el Turok original. Me lleva al carajo, ¿por qué no se puede? A ver, ¿qué madre es lo que está pasando aquí? Algo está mal. Algo está muy mal aquí. Esta es otra pendejada. ¿Qué, qué, qué diablos hicieron los de...? Esta madre se supone que se subía Y listo, qué horrible eh. No debió O sea Debió subirse las escaleras ahí sin tanto pedo Pero bueno, otro bug Que nos encontramos Aquí viene lo bueno Aquí me va a atacar de todos los lados Bueno, hoy no Otro bug no, no, no, no es ningún bug, esto sí ya no Ya no es ningún bug, esto es pendejada Vamos a rescatar al chamaco Ok A la chamaca, porque realmente es una niña uh, No soy niña, no soy niña Sí, sí es niña, sí eres niña es una niña llorona. Ahí está la niña llorona. Niña llorona, no es por ti, niña llorona. Muérete, mi mierda. Pues dime tú si eso no es una voz de niña. Si pues es una niña, y le ponen niño. Ahora le cambian el sexo a todo. ¿Se o lo, se lo intercambian o. o bueno. Rescue. No estoy en contra de la música, no estoy en contra de nada de eso, ni tampoco soy misógeno en ese sentido, simplemente eh, eh, eh, creo que hay, que hay que denotar las cosas por lo que son, ¿no? Si el chamaco realmente este es, digo chamaca, realmente se cree chamaco, pues ok, quien lo diga, ok. No, no, no, yo soy niña, tengo, tengo, miren mi pinche... El es un pito. A ver, no mames, pinche flashlight, pinche flashlight, dura un chingo Esta parte también era icónica del Port of Aida Aida, Aida, Para el diablo como era Port of Aida, así me acuerdo que decía Muy, muy hermoso las, las estatuas estas Que a pesar de que se les nota claramente una simpleza geométrica no están realmente tan complicadas de hacer sin embargo para ese tiempo era una cosa increíble ¿no? o sea, y aún sigue teniendo unos buenos gráficos como pueden ver la verdad la... ahora pues obviamente aumentado más que nada en el color no fue no fue redefinido en sus Polígonos, en sus polígonos Exactamente es la palabra Sus polígonos Ok, no hay nada, acá es para allá Sus polígonos Sus pixeles si sí fueron aumentados, mejorados Pero los polígonos Siguen siendo Picudos, siguen siendo como estaban Yo digo que podrían haberlo Mejorado esa parte De los pilot, polígonos, pero iba a ser más Trabajo, definitivamente a ver, esa puerta, qué pedo Había abierto algo esa puerta, pero Pues ahí no sé No sé En fin, vamos, continuemos Porque ya no había dos puertas Bueno Qué raro que iba a ser más trabajo, les decía, iba a ser más trabajo el mejorar los polígonos y hacerlos más este, fotorrealistas las, las cosas, ¿no? a ver, vamos a cambiar a ah, munición normal antes de continuar quiero revisar por acá A ver si no hay algo Esparo al blanco ah, El pasto El pasto también podría haber sido Mejorado pero pues ya no lo hicieron Muertito Aguanta No, no hay nada, es solo un hoyo Qué interesante, ¿no? Como lo pusieron Como que ahí había un monstruo Como que Para dar la impresión de que Viene de arriba el monstruo Perdón, creo que voy Como que es un túnel Un hueco, está muy raro Wow, wow, wow, wow Donde me caí También se puede Todavía conserva ese rasgo eh, Del tour original En el que veías un soldado Un cadáver muerto del, Un cadáver muerto de un soldado Y lo podías este, Lastimar No, excelente el pinche juego para su, su época. Ya no. Ya no hay juegazos así. Bueno sí, y hasta con mejores gráficos, obviamente, que la chingada.